Gracias, gusto de saludarle nueva vez en todo este trayecto que la empresa Telenor ha denominado Mes de la Patria, Honor y Gloria a Telenor. Con ello estamos llevando una serie de entrevistas, encuentros, debates acerca de, las, de la vida de Duarte y de los próceres de la independencia nacional y sobre todo de los aspectos fundamentales de, de este proceso del mes de la patria. Hoy tenemos la grata entrevista con Wilson Gómez, el doctor Wilson Gómez que aparte fue miembro del Tribunal Constitucional anteriormente al Tribunal Constitucional fue eh, de la jurisdicción inmobiliaria y hoy es presidente del Instituto Duartiano de la República Dominicana y con ello, con esto quiero saludarle, buenos días Muy buenos días, es un honor estar aquí con ustedes, eh, gracias por su siempre preocupación, verdad, por la cuestión patriótica y que siempre han otorgado parte de su tiempo a este sí. quehacer que es tan noble y tan digno. Sí, así es antes quiero, antes de entrar en que hoy nos corresponde entrevistarlo como primero como, como, como presidente del Instituto Duartiano sobre ese aspecto de la vida de Duarte, como Duarte pedagógico. Y, y, pero antes quisiera que nos eh, pusiera en contexto, ¿el Instituto Duartiano es una entidad sin fines de lucro o una entidad privada o es una entidad pública? Bueno, la naturaleza del Instituto Duartiano es una... Corporación eh, de Derecho Público Interno. Eh, recuerden que en su origen fue una entidad incorporada eh, conforme a la vieja ley 520 y luego sobrevino un decreto del de Poder Ejecutivo que la oficializaba Bien. aunque Bien. seguía siendo una entidad eh, con cierta autonomía. Finalmente, en el 2001, sobrevino la ley 127, mediante la cual se le otorgó, eh, además de la oficialización por vía de ley, eh, la autonomía, ¿verdad? Y, por tanto, somos una entidad que participamos de la vida eh, pública, como oficial, pero descentralizada. Bien. Eh, se acoge a los rigores de de la estructura administrativa del Estado y tiene unas funciones muy singulares, ¿verdad? La propia ley establece como función de nuestra, además de difundir eh, la vida ahora, por ejemplo, del de padre de la patria, de los trinitarios, de los febreristas, de todos los prohombres de la República y, por supuesto, las mujeres de la República, bueno, pues también eh, administrar lo que es el nombre, la imagen del patricio. Y luego sobrevienen disposiciones como la ley de símbolos patrios, que es de 2019, que pone en manos del de Instituto Bartiano, conjuntamente con la Comisión Permanente de Efemérides de Patrias y la Academia de la Historia, la responsabilidad de velar por el respeto a los símbolos de la patria. Entonces, en ese orden, eh, opera, funciona y se expresa la naturaleza de esta institución. Bien, interesante conocer esos aspectos de cómo está, cómo surge y cómo está compuesto el Instituto Duarteano, Doctor, una pregunta. Iniciando este bloque, a su entender, Juan Pablo Duarte contaba con las características para ser considerado un auténtico pedagogo? Yo pienso que sí, porque él, en lo que fue su accionar, procuró eh, preparar a sus compañeros, a sus seguidores, y lo hacía apoyado en su carisma, pero también en su capacidad de persuasión, ¿verdad? Y ahí entraba el pedagogo, sí. la persona que quería que sus compañeros se prepararan en todos los órdenes. Y por eso él apeló a una escuela de patriotismo. Pero esa escuela de patriotismo no solo hablaba de la cuestión puramente patriótica, sino que había otras enseñanzas, ¿verdad? Eh, como la cuestión filosófica, eh, la sociología, la historia. Bueno, y él en esas circunstancias es que atrae a, al padre Gaspar Hernández para que en el ámbito de las iglesias donde él le correspondía oficiar eh, sus servicios ¿verdad? religiosos, pues ahí aceptar a ese grupo de jóvenes y le transmitiera sus conocimientos, porque ya él era eh, nativo de, del Perú, tenía, por supuesto, experiencia eh, distinta a la experiencia que se tenía aquí en el país, en términos de los aprendizajes generales, y Duarte, todo lo que él aprendió, quiso enseñarle a sus compañeros. De hecho, él consigue... Eh, ...la conciencia, ¿verdad? El... ...hacer la conciencia nacional... ...a partir de esos esfuerzos. Por eso él se apoya en el teatro, por ejemplo... Sí. ...para llegar a la población... ...para... ...que a través de obras... ...de contenido... ...libertario... ...de contenido de lucha pues eso llegara a la mente de la gente, independientemente de los esfuerzos que se hacían para convencer de que era un proyecto que podía ser de un contenido muy favorable. Bueno, todas esas obras que se pusieron en práctica, esos esfuerzos que se hicieron a través de, de esas sociedades, tanto de la Trinitaria, que era la entidad más política, y las entidades sociales, que eran la dramática y la filantrópica, fueron concepciones de Duarte, concepciones de entidades que se constituían en escuelas de formación, ¿verdad? De proyección de valores, de proyección de altos propósitos y de acciones concretas orientadas a un fin. Entonces, él inclusive, eh, utilizando lo que era una parte del almacén de su padre, en la Tarazana, Sí. Ahí hace esa escuela de formación patriótica. Ahí enseña inclusive hasta la, la esgrima que, que no era entonces un deporte como es hoy el uso de la espada, sino que era un recurso de guerra. Sí. Y esa juventud aprende en ese lugar. Y Duarte se encarga de que los aprendizajes fueran importantes y definitivos. Es decir, que podemos encajar estos aspectos que usted esboza Dentro de esa estructura, eh, eh, eh, in, bueno, medios intelectualmente usados por Duarte como el instructor y el maestro sobre la base de, de la enseñanza a través del diseño que hizo con la filantrópica pero en esa parte que usted nos, nos esboza de, de Duarte, ¿se puede decir que estas son las acciones básicas que lo hacen a él, el pedagogo que hoy tratamos de descubrir en Duarte? Bueno, fíjese, sí, porque él, fíjense que él cuando diseña eh, su juramento trinitario, él apela a la religiosidad. Sí. Él ahí va describiendo y describe... ...lo que sería la bandera futura... ...cuando habla del pabellón tricolor en cuartos encarnados y azules... ...atravesado por una cruz blanca. Sí. Y dice además... ...pero esa cruz para los dominicanos no significa padecimiento... ...significa redención. Él le da ese contenido para que se aprecie la importancia de la cruz, ¿verdad?, en el lienzo nacional. Él dice, el futuro está, Estado tendría su correspondiente escudo de armas. Y ese escudo, sí. ya usted ve los contenidos de ese escudo, sí. que son esencialmente duartianos. Está, está la cruz, está la divisa trinitaria del juramento, Dios vaya libertad. Sí. Está en el nombre del futuro Estado de República Dominicana, que está en el juramento. Es decir, es un escudo hecho, articulado, a partir de los elementos duartianos, ¿verdad? Y él, eh, en realidad, logra todo su propósito haciendo uso de ese esfuerzo sostenido, eh, pedagógico, entendible. Y todo comienza cuando él convence a José María Serra, que como ustedes saben, antes de la Trinitaria estaba sí. haciendo periódicos, porque fue el primer periodista. Eh, que le llaman algunos historiadores la... pa... en... haciendo pasquines. Exactamente, pero eran verdaderas eh, publicaciones. publicaciones periodísticas. Y él eh, eso lo lanzaba, eh, lo llevaba a cada hogar por debajo de las puertas. Eh, cuando Duarte se convence de que es esta persona que hace eso, que no se sabía quién era. Gordes se suma a él, multiplica en la tirada, sí. pero después sí. le dice, bueno, tenemos que procurar un fin, eh, un, una metodología y un esfuerzo distinto, orientado para conseguir el propósito. Y no es más que esa sociedad. Bueno, y entonces él comienza ahí a doctrinar, ¿verdad?, a preparar ideológicamente a esos jóvenes para que asumieran el propósito con todo lo que eso significaba. Y hacen ese juramento y lo firman y lo asumen con interés y responsabilidad a partir de ese esfuerzo bien orientado. Después, el hacer la conciencia nacional fue un esfuerzo de mucha pedagogía y de mucha, eh, muchas horas de trabajo para llevar a la gente a tener una ideología y hacer de esa ideología una eh, forma de pensar consistente y eso valió tanto que permitió que Duarte en el tiempo tuviera confianza en el pueblo sobre la base de esa conciencia creada. Y esa conciencia fue fraguada de manera tal que fue suficiente para conseguir para siempre la libertad, la soberanía, la independencia, ¿no? Muy bien. Doctor, le vamos a pedir un... En este momento vamos a hacer una pausa que permanezca ahí con nosotros que estamos llevando a, al público, le recordamos que estamos conversando con el presidente del Instituto Duarteano, el doctor Wilson Gómez, a través de, de, de la conexión inalámbrica, ya que no está físicamente aquí en San Francisco de Macorís, pero lo estamos haciendo y realizando. Qué interesante esta primera etapa. No se muevan amables televidentes y continuamos con este trabajo, esta entrevista, con el doctor Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano, y corresponde este a una más del de mes de la patria, honor y gloria, Telenor. No se mueva y regresamos en breve. Gracias, amables televidentes, por permanecer con nosotros. Estamos en esta entrevista con el doctor Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano. En esta eh, ocasión hablamos de Duarte Pedagogo. Ya hemos tenido una primera etapa y vamos a continuar entonces. Doctor, desde el punto de vista propiamente pedagógico, las acciones del Patricio ¿Tenían una finalidad de formación ideológica subversiva o carácter de formación orientado a la construcción de, una ciudad, de un ciudadano ilustre? Bueno, realmente Duarte procuraba sobre la base del de sentido de responsabilidad y la vocación de servicio, pues construir una república con los mejores estándares, ¿verdad? Porque ya tenía la experiencia europea. Él había apreciado todo lo que ocurría allí, los esfuerzos por la libertad, los esfuerzos por que prevalecieran los derechos fundamentales, el respeto a estos derechos. Una vida digna, ¿verdad? Sí. Por eso él tenía una concepción muy clara y él lo expresa. Cuando él dice respecto de la política, ustedes saben que fundamentar la política para echar a andar sí. esas ideas, ¿verdad? Él decía que la política no era una especulación, que después de la filosofía era la ciencia eh, más digna, ¿verdad?, sí. de ocupar las inteligencias nobles porque Duarte entendía que desde la política se echaba a andar el alto propósito del bien común y que él indudablemente privilegiaba lo que es el Estado de Derecho, la existencia de la ley. Por eso en su proyecto de constitución, él señala que nadie por encima de la ley, cuando señala en el artículo 1 de ese proyecto de constitución de Duarte, que gobernantes y gobernados tienen que someterse al contenido legal, a la ley. Por tanto, él de esa manera dice que es un hombre identificado con el Estado de Derecho, donde se respete la autoridad verdad, competente que emite una disposición y se respete el contenido legal. Por eso, Duarte, Dice que una autoridad ilegítima no debe ser obedecida. Cuando Mella, precisamente en el Cibao, lo proclama presidente, que nos entusiasma mucho con esa idea. Sí. Es porque Duarte creía en el poder popular. Él creía que el voto popular era la base de legitimidad que debía impulsar a alguien para llegar a la presidencia de la república. Él estaba muy claro en eso y en su proyecto de constitución lo consigna. Pero ya Duarte tenía la experiencia de haber dirigido las votaciones de 1843 cuando se produjo la alianza, sí. ¿verdad? La estrategia que jugó Duarte cuando él se alió a los liberales haitianos para enfrentar a los conservadores más atrasado que habían sojuzgado esta parte de la isla sí. y que la estaban sojuzgando en el momento. Entonces él cuanto procura es que haya una confrontación y estimule esa confrontación para que se, que se dieran y se crearan las condiciones más útiles y más oportunas para avanzar en el proyecto de independencia, lo que logra Duarte. ...porque por eso él manda primero a Juan Nepomuceno eh, Ravelo, ...allá a los callos Haití a hablar con los liberales... Sí. ...no lo logra exitosamente y manda entonces a Ramón Mella... ...y Mella va y logra el propósito de hacer una concertación... ...hace una concertación... ...y efectivamente eso es lo que sirve de base para que... ...se produjeran esas elecciones... ...y Duarte aquí ganó todo, o sea... ...los dominicanos ganaron esas votaciones... Sí. frente a los aspirantes haitianos. Y ahí ellos se dieron cuenta de que Duarte había hecho un trabajo de base fundamental. Y entonces Duarte creía, no solo por su formación en Europa, sino por lo que había visto en la práctica del voto popular y el resultado de unas elecciones apoyadas en la voluntad popular. De ahí que él estaba muy claro en esas cuestiones y... Todo su esfuerzo fue sobre la base de entender que por encima del interés particular estaba el interés general. Duarte procuraba sí. que el interés general fuera el que primara en todo caso. Y ahí está la diferencia y las confrontaciones duras con sí. el equipo de conservadores dominicanos que no tenían esa concepción y Duarte creía y tenía mucha fe en la gente, sobre todo porque él había tenido la satisfacción de haber formado a muchas personas y que había una consistencia en esa formación patriótica y que en consecuencia el pueblo le iba a responder en el momento en que él iba a querer una respuesta popular, ¿verdad? A diferencia de ese grupo que lo antagonizó, de Pedro Santana, de Tomás Bobadilla, etcétera Sí. que no tenían fe en el pueblo dominicano y por eso siempre apelaron a los protectorados, contrario sí. a Juan Pablo Duarte. Qué bien. Entonces, partiendo de esto, ¿usted cree que, que la historiografía dominicana tradicional ha obviado la faceta de pedagogo del Patricio Juan Pablo Duarte? Porque prácticamente en ese momento cuando usted no esboza esa etapa, él estaba prácticamente recogiendo los frutos de lo que había sembrado en la conciencia sí, sí. social. Efectivamente, yo creo que sí. Yo creo que no se ha desarrollado, ¿verdad?, ese rol que jugó Duarte. Porque él jugó varios roles. Fíjese que cada sector explota el rol jugado por Duarte. Por ejemplo, el sí. Tribunal Constitucional lo designó primer constitucionalista dominicano por su proyecto de constitución. Sí. Los contadores públicos lo tienen como un hombre de la contaduría por sus estudios de teneduría de libros, sí. ¿verdad? Eh, por otra parte, hay quienes eh, como el los masones, los retienen como como el gran hombre de la masonería sí. en su momento y que estuvo al lado de esa organización en un momento dado. Y bueno, eh, realmente hay que reivindicar ese Duarte eh, pedagogo por excelencia, este hombre que convence inclusive a su familia para que ponga los bienes de la misma al servicio de la causa patriótica, el hombre que se refiere tan claramente ¿verdad? A, a cada situación con, con expresiones de un contenido eh, fuerte en términos filosóficos, pero también en los términos pedagógicos. Por tanto... Él realmente eh, fue eso, fue más que nada ese, ese maestro, ¿verdad? Tenido así por sus discípulos, porque tanto Sánchez como Mella no descuidaron jamás la idea clara de que ese era su líder y ellos se la jugaron por su líder. Y cuando actuaron el 27 de febrero, lo hicieron a sabiendas de que a falta de él, ellos tenían que asumir esos roles. Porque cuando a Duarte ya formada la sociedad secreta la Trinitaria, uh -huh. y se le declara general en jefe de los ejércitos del futuro Estado, y director de la revolución, ¿verdad? Sí. En esa calidad ya, a él investido de ella, es que él dice, Mella, Sánchez, pero Alejandrino Pina, Juan Isidro Pérez, el mismo Vicente Celestino Duarte, su hermano que le llevaba 10 años, pero que veía en ese hermano su líder, y lo designa coroneles. Es decir, que Duarte, en esa condición, oiga bien, de general en jefe de los ejércitos del futuro Estado, lo designa a ellos y le da un un nombramiento militar. Y ellos reconocían a Duarte ese líder. Y por eso, cuando Sánchez se entera, estando allá en lo que es San José de los Llanos, en el este, cerca de San Pedro de Macorís, bueno, parte de la provincia, que él se entere entonces, ¿verdad?, que se da la situación donde la casa de Duarte está rodeada. ...por las fuerzas haitianas... ...en persecución de Duarte... ...en un operativo... ...dirigido por el propio Charles Gerard... ¿Eh? ...Sánchez... ...parte... ...a toda prisa, desde por allá... ...a caballo... ...y llega tarde en la noche... ...y no le queda alternativa que cruzar el Osama... ...como lo cruzó Arnado, ...y llega a la casa de Duarte... Y quiere saber dónde está él. Y cuando él ve una resistencia. Porque no se les revela dónde está. Le dice al padre de Juan Pablo Duarte. A don José Duarte Rodríguez. Le dice Sánchez. Si usted no me dice. Como prueba. De mi lealtad. Me voy a arrojar con este. Puñal. Ante las fuerzas que rodean esta casa. Y me voy a inmolar. Y cuando él hace esta amenaza. Entonces el padre de Duarte se compromete y le dice, ¿dónde dónde puede verse contigo esta noche? Acuerdan el punto. Y efectivamente esa reunión se produce. Porque él decía que él tenía que morir, porque habían hecho un juramento, morir donde muriera Juan Pablo Duarte. Es decir, esa era la concepción de ellos y la claridad. Después son creaciones que vienen por intereses de descendientes que quieren hacer unas comparaciones y, y particularmente igualar las cosas cuando no es así. Y en el caso de Mella, ¿por qué proclama Mella presidente a Duarte? Porque es su líder. Porque él pudo autoproclamarse, no él proclama a su líder. Y ese líder, cuando retorna aquí en 1864, cuando Duarte se entera que se dio la guerra restauradora, y que se había conculcado antes con la Nación España, la libertad y la soberanía y la independencia, que Duarte se entera de, de la muerte de Sánchez, llora por la muerte de Sánchez, y se va donde está, precisamente en su lecho de enfermo, Mella, y Duarte acompaña a Mella en ese trance difícil de su vida, y se abrazan. como hermanos y, y él reconoce allí la grandeza de, de Duarte y su consistencia en el tiempo. Es decir, que fue un maestro correspondido por su discipulado. ¿eh? Qué bien. La verdad que ha sido un todo un trayecto por la historia muy refrescante y sobre todo eh, con la sabiduría de proyección de la de la parte pedagoga, pedagógica de Duarte en su trayecto. Doctor, no nos resta más que agradecerle su tiempo. Para nosotros ha sido un placer reencontrarnos y en esta etapa de su vida siendo presidente del Instituto Duartiano. Y, y nada, estamos en el mes de la patria. Telenor ha querido hacer estos trabajos, estas entrevistas, sobre la vida y de Duarte y sobre todos los episodios que trajeron consigo la República Dominicana. Somos siempre suyos, sepa que esta es su casa también, y esperamos que tenga mayor buen desenvolvimiento como presidente del Instituto Duartiano y estos aspectos que se han resaltado, porque lo vemos que está muy activa en las redes sociales, y qué bueno que el Instituto está trabajando en este aspecto, igual que nosotros, en este mes de la patria, honor y gloria a Telenor. Muchas gracias. De verdad que agradecer a Telenor y particularmente a ese trabajo hecho desde San Francisco de Macorís, que tiene como provincia el nombre de, de Duarte. Así es. Pero además eh, San Francisco, que ha sido un pueblo que ha encarnado también sí. el ideal partiano de siempre, en todas las situaciones y circunstancias, esa población ha sabido estar a la altura del de deseo del Padre de la Patria. Así que créanos que nosotros profesamos una gran admiración de su pueblo por esa altivez y por haber dado siempre lesiones de patria en todo momento que la República lo ha reclamado. Muchas gracias. Eso para nosotros es un gran halago y, y gracias igualmente para ustedes, amables televidentes, hemos concluido esta entrevista con el doctor Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano en el mes de la patria, honor y gloria Telenor. Será en otra ocasión que nos reencontremos con ustedes. Muchas gracias por su atención. Francis Rodríguez, un servidor siempre se despide de ustedes.